Bueno. Hola, aquí tengo a mi amigo, sí, ahora haré de, de ventríloco. Hola amigos, estoy aquí y hoy hago de ventriluco. Mirad, mirad cómo hablo, cómo hablo, cómo hablo sin mover la boca, cómo hablo, cómo hablo con el muñeco en la mano. ¡Ah!